guiada para eh, localizar el patrón bloqueo y lo vamos a borrar y eliminar y eh, lo vamos a hacer desde un espacio muy expandido. Pónganse cómodos, la idea es que de a poco vayan tomando conciencia de la respiración, tengamos conciencia de ser seres espirituales en un cuerpo físico seres de luz en un cuerpo físico, en un envase físico, tomo la respiración profunda, pongo la atención ahí, cómo entra el aire en el cuerpo, cómo el aire sale del cuerpo, me voy contactando con mi ser más profundo. Y voy tomando conciencia de mi ser original. Este ser original es un observador universal. Un punto de verdad. Coherente y cohesivo con todos los elementos del universo. Pueden elegir un nombre Puede ser origen, fuente, vacío, observador inicial, observador, ori observador original. Elijan en autorreferencia el inicio de todas las cosas. Ahora voy a conectar. Con la energía de luz que emana de ese punto, esa luz es abundante por naturaleza. Permito que esa luz entre por la parte superior de mi cabeza, por mi coronilla. Me siento contenida, segura. Permito y acepto que esa luz entre por mis ojos para ver la verdad de lo que soy. Permito y acepto que pase por mis oídos abriéndolos para escuchar mi guía interna. Permito y acepto que esa luz entre por mi garganta, abriéndola para tener esta brillante conexión entre corazón y cabeza. Permito y acepto que esa luz entre por mi plexo solar para borrar emociones negativa, negativas, como vergüenzas, culpas, miedos, preocupaciones, ansiedades, angustias o cualquier otra emoción de baja frecuencia Permito y acepto que esa luz entre en la zona del estómago y de las caderas y recorra cualquier lugar donde pueda sentir desempoderamiento Permito y acepto que esa luz atraviese mi chakra raíz abriéndolo para que pueda pararme y sostenerme en una nueva realidad en una realidad de abundancia permito y acepto que esa luz atraviese mis piernas mis tobillos mis pies mis talones permito que esa luz entre por la zona de chakra raíz, en lo que me hace sentir el enraizamiento con la tierra. Permito y acepto conectarme con el centro del planeta, que también tiene su punto lógico de conciencia. Es, es una energía dimensional que me hace sentir segura, seguro, contenido. Y cuando conecto con esta energía del centro del planeta, naturalmente me puede ocurrir bostezar, inspirar, pero es como una cualidad que me permite sentirme amado, enraizado. Quiero sentirme segura en este mundo, entonces voy a conectar esa verdad adentro mío y voy a traer en ambas direcciones, desde arriba y desde abajo, desde el punto de origen y desde el punto del centro de la tierra. Permito que esa luz venga desde arriba y desde abajo. Desde abajo sube por mis piernas, cadera, estómago, corazón, garganta, cabeza. Ahora estoy conectado desde arriba y desde abajo. Como somos abundantes por naturaleza, vamos a expandir esta energía alrededor nuestro, 360 grados. Es una conciencia radial, como un gran sol irradiando desde el corazón. Saco esa energía fuera de mi cuerpo y la expando. Un metro, cuatro metros, siete metros, diez metros, doce metros. Y encuentro un espacio donde me empiezo a sentir abundante, confortable, relajado. Ahora te haré una pregunta de cómo encontrar patrones y bloqueos. Lo primero que surja de la manera que funciona la, la intuición, lo primero que aparezca en la cabeza en el primer uno o dos segundos es la respuesta. Ahora, deja que te aparezca el momento cuando tuviste la primera sensación de no tener suficiente dinero o recursos económicos, o alguna sensación de escasez. ¿Qué edad era esta? ¿Cómo funcionan estos patrones para atraer esto a mi cuerpo energético? Hubo probablemente sucesos previos que coinciden o están conectados o enlazados con esta energía. Estos sucesos previos son patrones. Ahora voy a preguntar si hubo una edad anterior o antes de los tres años en el que tuve el patrón, no tengo suficiente o el patrón de escasez. ¿Cuándo fue la primera vez que duplicaste esa energía? ¿De tu papá, de tu mamá o de alguien más? Generalmente los pensamientos, emociones que vienen con este patrón o eventos están dentro o alrededor nuestro, porque el alma es más grande que el cuerpo, el doble, está más allá de nuestro cuerpo físico. Pone atención y señala con tu atención la parte de esa vibración o ese bloqueo que sientas más pesada, más densa más contraída, ya sea dentro o fuera de tu cuerpo. Cuando pensás en no tener suficiente dinero o en escasez, ¿a dónde adentro o alrededor o fuera de tu cuerpo se siente más pesado? ¿Cuál es la emoción principal ligada a ese patrón, a esa energía? ¿Cuál es la emoción principal ligada a ese bloqueo? Ahora voy a bajar un observador original, neutral, coherente y cohesivo a ese espacio para limpiar y transmutar e instantáneamente evaporar a través de todo tiempo, dimensión, espacio y realidad todo incidente ligado a este patrón. Toda vez que sentí no tener suficiente dinero o la sensación de escasez o cualquier energía relacionada con eso, limpio, transmuto esta energía a través de todo tiempo, dimensión, espacio y realidad. Toda vez y todo lugar en el que me sentí no apoyado por el universo acerca de tener suficiente dinero, limpio, transmuto esta energía a través de todo tiempo, dimensión y espacio y realidad. Toda vez y lugar donde no sentir tener suficiente cuando lo necesité, limpio, transmuto a través de todo tiempo, dimensión, espacio y realidad. La mayoría de las historias de abundancia de las personas vienen de mi madre o de mi padre o de las personas que me cuidaron en la infancia. ¿Cuál es la historia principal de mi madre, o de esa cuidadora, acerca del dinero? ¿Tenía mucho? ¿Poco? Decía que costaba dinero. ¿Cuál es la emoción principal de mi madre acerca del dinero? ¿De mi madre, o de la persona que me cuidaba, acerca del dinero? ¿A qué edad copié ese patrón? a qué edad lo dupliqué y lo puse en juego ahora voy a señalar y ponerme mi atención mi observador neutral a donde este patrón se siente más pesado ajustado, apretado o contraído y voy a limpiar eliminar transmutar ese patrón Toda vez que vivo el patrón de mi madre con respecto a la energía del dinero o de la escasez, limpio, transmuto a través de todo, tiempo, dimensión, espacio y realidad. Toda vez que duplique la historia de mi madre, limpio, transmuto a través de todo, tiempo, dimensión, espacio y realidad. Toda vez que duplico la carga de la energía de mi madre, porque estaba intentando sanarla para aliviarla, limpio transmuto, a través de toda dimensión, a través del tiempo, a través de la realidad, de todo espacio-tiempo. Cada vez y toda vez que cualquier otra emoción de mi madre acerca del dinero, está relacionado con mis bloqueos limpio y transmuto a través de todo espacio, tiempo, dimensión y realidad todo lugar y toda vez que dupliqué el patrón de mi padre de mi referente masculino en la infancia acerca del dinero Limpio y transmuto a través de todo tiempo, dimensión, espacio y realidad. Todo lugar y cada vez y toda vez que dupliqué la historia de mi padre en referencia al dinero, limpio, transmuto a través de todo dimensión, espacio y realidad. Cada vez que vivo o viví la carga de mi padre en referencia al dinero, limpio, transmuto a través de todo tiempo, espacio, dimensión y realidad. Cualquier otra atadura a la energía de mi padre en referencia al dinero, limpio, transmuto a través de todo espacio, tiempo, dimensión y realidad. Cualquier otra historia en relación a mis padres sobre el dinero o la escasez económica o la carencia, limpio, transmuto a través de todo tiempo, espacio, dimensión y realidad. Cualquier otro patrón o bloqueo que me aparezca en este espacio... Pongo la atención, verifico su carga emocional y voy a decidir conscientemente, elijo eliminar, disolver, limpiar ese patrón a través de todo espacio, tiempo, dimensión o realidad. Ahora decido traer nuevamente un observador neutral a ese espacio y voy a quedar disponible para nuevas preguntas si alguna pregunta aparece coloco en ese espacio de mi atención una nueva pregunta si no puedo hacerme las siguientes preguntas ¿qué implicaría sentirme relajado con respecto al dinero, a los recursos económicos. ¿Cómo sería vivir en equilibrio, en paz y en armonía con respecto a los recursos económicos y a la abundancia? ¿Cómo sentir que tengo lo suficiente y más que suficiente? ¿Qué conlleva fluir en equilibrio en torno al equilibrio de la abundancia, de la economía, del dinero, de los recursos? ¿Cómo se sentiría la abundancia en mi ser físico y en todas mis dimensiones? sería sentir que lo tengo todo? ¿Qué haría falta para autosustentarme económicamente en abundancia? ¿Qué implicaría estar siempre con una actitud positiva en relación al dinero, a los recursos y a la abundancia? Si tengo alguna otra cosa que agregar en preguntas, lo puedo hacer ahora. ¿Qué implicaría? ¿Cómo sería? ¿Qué haría falta para? Me alineo con mi propósito y dejo la pregunta disponible. Si aparece algún nudo en la garganta, algún sacudón, alguna presión... Permito, acepto y suelto y entrego al vacío ese bloqueo. Dejo un espacio para otras preguntas y cuando sienta que estoy listo para volver a este espacio. Quedo alineado con el origen, con mi origen, con mi fuente.